Contactaron a ellos, me contactaron a ellos, la verdad fue bueno, una hostia. Pero yo creo que es un poco el tocar mucho, tocar mucho, tocar mucho, tocar mucho, tocar mucho, tocar mucho que te vean y estar siempre donde están toda esta gente que se mete en la música y que te vean, que te vean. Lo importante es que te vean, Estás tocando, porque si estás en casa, diciendo, ojalá pase esto, ojalá pase aquello y no tocas, sea donde sea, no te van a ver, no te, va... no te van a conocer, si no, si, no, si no te muestras no te van a, a... a ver. No si fuéramos famosos, muy, muy, muy, muy famosos, yo creo que en muchos casos la cercanía con la gente. Porque se entiende mucho que si es muy famoso, te tienen como a personas que nunca sale del, que nunca ves, siempre sale de la televisión y... No sé, yo creo que un poco la cercanía. Porque aquí estás tocando, pero estás a nada de la gente. La gente te ve, te puedes tocar, puedes bajar, pues hablar con la gente. Yo creo que lo que te hace muchos famosos es eso. Un poco la, la cercanía con la por suerte me parece que es un problema, que no, qué no? tener que preocuparme. <risa> es una suerte ser pobres para algunos. <risa> la verdad bien poder tocar en casa, como dice uno, ¿no? Yo llevo aquí, bueno, en la zona de la COVID desde el año 2001, que viene de Buenos Aires, y tocar en casa siempre da una emoción distinta. Como tengo tanta relación con el ámbito cantautores y la música colinesa, pues llega la posibilidad de poder entrar en el universo. Dos, que te puedes permitir licencias que a lo mejor la gente cuando está arriba no se las puede permitir eh, puedes tocar con amigos en cualquier momento no tienes ninguna exigencia discográfica ningún contrato que te limite y los contras son la misma no tienes ningún contrato que te limite <risa> pero tampoco tienes ningún contrato que te lance a tocar de giras de artistas como Alejandro Sanz pues creo que a través de una llamada y, bueno, eh, poco de interés por parte del noreste por nosotros, dijimos que sí rápidamente. Bueno, tocar en la ciudad, en tu ciudad, es eh, algo que siempre pues, estimula muchísimo porque, bueno, siempre tus seguidores más fieles también eh, suelen estar en tu ciudad. Mucho, siempre esperamos mucho en ese sentido porque la magnitud del evento, que es muy grande, y entonces viene mucha gente a verte que, aunque no te conozca, a pesar de que eres de la ciudad, de su propia ciudad, eh, vienen, te descubren y es alguien nuevo que siempre se añade a tu lista de ánimas, como le llamamos nosotros, de, de seguidores, digamos. ¿no? Claro, las expectativas siempre son de, de, de encontrar más ánimas cada vez, cada vez. Hola, soy Ricky Hombre Libre. Por fin el Noroeste cuenta con Hip Hop en la ciudad de La Coruña, familia. ¡Ah! Vengo de Galicia, represento en cada rincón En cada esquina, en cada calle, en cada calle la, la canción, a cada sitio que voy La represento, aunque viva lejos de Galicia Siempre está en mi corazón, la llevo dentro Acabo emocionado siempre que regreso Cuando viene el extranjero se va con más peso El caldo de Galicia viene bien espeso la mosca, lego hermano, nunca da vergüenza el Nuestros nuestros amigos portugueses Años en la lucha con los mismos intereses Revolucionarios En los barrios, esos warriors María Pita contra los ingleses Yo creo que estamos de acuerdo en que lo mejor es viajar, ¿no? Sí. También. <risa> sí. Hombre, tocar también en festis o en sitios que siempre han sido un referente, ¿no? Claro. Eh, o tocar con bandas que, estuvo bueno, en la vida me imagino yo estar tocando con esta peña. Los madrugones de las giras, eh, que si cargar, que si descargar, que si tener que estar dentro de tres horas en no sé dónde. Y bueno, que todo esto supone mucho ocurre, o sea, es, no, es, no es malo para nada, es positivo porque nos da, nos da muy buenos resultados, pero bueno. Lo que sí que me es, está empezando a pasar cada vez con más frecuencia, mítico. Das un bolo, ¿no? Y hablas con la gente, te vienen, oye, de puta madre, qué guay, tal, no sé qué, guay y luego te los pones a encontrar y te paran, te sonríen y te dicen ah, tal, bala, no sé qué. ¿No te acuerdas qué ¿no? <risa> pinto? una situación súper comprometida, sí. no, es nada, estamos ahí componiendo a Saco para poder grabar ahora un segundo proyecto. Grabamos algunas demos ahí para poder ir asentando todo el rollo y, y bien. Y ahora estamos a muerte para poder seguir concentrándose en el segundo trabajo y esperamos dar un salto de igual y de calidad. Y, un a sentar lo que, tocar, lo tocar, que tocar, empezamos. Tocar, y tocar, tocar. ¿Y, y nada, sobre ¿Y todo. ¿Y ¿Quiénes Pues nosotras. Pues los <risa> <risa> Básicamente los mismos, sí. Ahora, eh, bueno, tenemos algunos conciertos después de verano y después ya nos podremos acurrar en un tercer disco. Y nada, realmente eso, seguir tocando, seguir haciendo discos y seguir viajando. Ya, sea, la verdad un Dar una llamadita de el en hoy, es un de sí. días, a tocar en la insumisa. En... Muy bien, sí, pues, ver ya en la insumisa lo veo muchísimo. Uah. A lo de, de, de Carlos. Car... O sea, hay muchas cosas a nivel nacional que me gustaría ya no hacer colaboraciones, que un se te digo, tocar juntos y hacer giras y tal, no sé. Y bueno, ¿y vosotros tenéis alguna...? Pues yo quiero aquí? hacer una gira con Melvins. Pues todo, hostia, hostia. O sea, por pedir...? ¿Por pedir? Pues, ¿No? Hostia, sí, hostia. vale no no lo no somos no, no. <laughs>